Hola amigos, soy Héctor Núñez y acaban de dar las 3.10 de la mañana en México y acabo de salir de la función de medianoche de Spider-Man Homecoming, pero no quería dejar pasar esta oportunidad de poderles hablar de manera calentita minutos después de haber salido de la sala de cine de las 5 cosas que más me gustaron de Spider-Man Homecoming. Así que vamos ahí. Y antes de hablarles de las 5 cosas que más me gustaron de esta película Me gustaría decirles de qué va Spider-Man Home Comic. Y esta película se va a situar dos meses después de los sucesos de Civil War En donde vemos a un Peter Parker agobiado En donde no sabe cómo aprender a ser un verdadero superhéroe hecho y derecho Quiere salvar la ciudad de Nueva York Quiere salvar absolutamente a todo el mundo, pero poco a poco irá aprendiendo a que ese concepto de superhéroe no es tan fácil ganárselo. Y en ese camino va a enfrentar muchísimos obstáculos y el más grande se va a llamar el buitre que tratará de conquistar Nueva York, tratará de hacerse millonario a costa de los demás y sobre todo tratará de quitarse de encima al hombre araña. Lo conseguirá, Spider-Man salvará de nueva cuenta la ciudad de Nueva York. ¿Puedes un de Spiders? No, Ned, no. you know él también? Y en el punto número uno, ponemos a Tom Holland. Y es que nos entrega una interpretación de Spider-Man casi perfecta. Nos da además una versión del superhéroe que no habíamos visto en la pantalla grande. En donde vemos a un Spider-Man que no le da miedo perder la vida con tal de salvar a Nueva York. Que incluso también peca de inocente. Que va descubriendo la maldad que habita dentro de las calles de la ciudad y de todo el mundo y que además va descubriendo lo que es capaz de hacer, tanto lo bueno como lo malo. En el punto número 2 tenemos una grata sorpresa de Spider-Man Homecoming y esa grata sorpresa es el buitre. Sí, por fin Marvel nos entrega un muy buen villano dentro de sus películas del universo cinematográfico de Marvel. Acoplado además de la gran actuación que en lo personal me encantó de Michael Keaton, creo que nos entregan a un villano muy humano que al principio de la película incluso llegas a entender las razones de por qué el buitre se convierte en el buitre ¿Por qué quiere volverse millonario a costa de los demás? Y a costa de las leyes, y a costa de Tony Stark, y a costa de destruir toda la ciudad de Nueva York. Entonces nos entregan a un villano muy humano. weapons a 230. En el punto número 3 pongo algo que les agradezco mucho a la gente de Marvel que no hayan incluido en la película. Y es que yo en lo personal ya estoy harto de que en las versiones de Spider-Man siempre nos cuenten cómo Peter Parker es picado por la araña, cómo es abandonado por sus padres, cómo muere el tío Ben, cómo sufre la tía tiami con la muerte del tío Ben. Todo eso ya me tenía un poco cansado. Y afortunadamente Marvel y Sony en esta película lo dejaron ya como por sentado, nos cuentan la historia a partir de todos esos sucesos, ya, ya dan por sentado que la gente que está viendo la película entiende cómo Spider-Man se vuelve Spider-Man y gracias a Dios no vemos la historia de la muerte del tío B. proponemos la calidad en efectos especiales que tiene esta película y es que si algo se criticó de Spider-Man en Civil War fue la calidad del CGI del personaje que creo que en esta película recupera mucho creo que se esforzaron mucho más en vestir ya el personaje en CGI y además los efectos que suceden dentro de las peleas y escenas de acción se me hacen muy buenos yo al menos la vi en pantalla IMAX y quedé muy satisfecho con la calidad que Marvel y Sony Pictures nos entregaron en esta película ¿Qué si en el punto número 5 ponemos el soundtrack Y es que Marvel ya nos ha acostumbrado a entregar las películas con un muy buen soundtrack Como el caso de Guardianes de la Galaxia Y creo que el de Spider-Man no queda de ver Hay canciones de los Ramones Además tiene el tema clásico de Spider-Man de la serie animada Un guiño que se los agradecemos demasiado Yo sentí mucha nostalgia al escuchar esa canción y creo que el soundtrack de la película va muy ad hoc también acerca de la personalidad de Spider-Man, acerca del tono de la película, y de verdad el soundtrack le da muy buen ritmo a esta cinta. Me he up. You need to stop carrying the weight of the world on your shoulders. I want you to understand I'll do anything to protect my family. I know you know what I'm talking about. Son más de las 4 de la mañana en México, como pueden ver mis ojeras me están notando. Me están notando por completo. Me piden a gritos que duerma. voy a editar este video para que lo tengan en la mañana del jueves. Lo puedan ver, que me platiquen además cuáles son las 5 cosas que esperan de esta película. O si ya la vieron de medianoche o si la van a ver este fin de semana, que me cuenten cuáles son esas 5 cosas que más les gustó de esta película. También me gustaría que nos siguieran en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter... YouTube en absolutamente en todos lados porque siempre tenemos regalitos, siempre tenemos contenidos. Me estoy desvelando para editarles este video. Y de verdad lo hago con mucho cariño. Muchísimas gracias. Yo soy Héctor Núñez y vámonos a dormir. Que aquí es la Just, don't do anything stupid. All right? Yeah.